Siempre te llevo de porque quería <risa> decirte que loco me loca conmigo porque soy tremenda, perra maniática, me encanta que tú. Sí, ya sabes. Está pulido. Está Oye, aquí nadie puede poner esta faja. Ay, ay, ay.